hola qué tal amigos cómo está qué gusto saludarlos bueno quería comentarles algo muy importante con respecto al análisis de los letreros que estamos haciendo en tiempo real aquí caminando por las calles de la ciudad de quito ha traído dos grandes reacciones la primera muy buenos comentarios en redes sociales y en el canal de youtube y la segunda que es muy preocupante que los dueños de casa o los dueños de oficina Piensan que soy un ladrón Y estoy haciendo investigación De ver cómo lo robo y cosas así por el estilo Y me está trayendo muchos dolores de cabeza La verdad voy a tener que parar este sistema que La verdad me parece súper bien Me parece súper interesante Analizar en tiempo real Sobre todo para que veas cómo es esta cuestión No, no es un, un, un, un guión, un libreto preparado Ni nada por el estilo Sino que más bien es la experiencia Que yo quiero compartir con toda la comunidad como te estoy explicando me está trayendo un problema muy serio y el otro problema es que eh, depende mucho del barrio donde esté probablemente me vayan a asaltar. Así que voy a tener que tomar fotografías y analizar los letreros uno por uno allá en la casa, en la oficina y sobre todo lo más importante es que esto sea bastante enriquecedor para que las personas que no tienen experiencia haciendo, eh, haciendo letreros, rotulación exterior... Puedan aprender de los profesionales con criterio técnico, con criterio profesional, con teoría de color, con sintaxis de la imagen, con este, elementos tipográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Que la verdad no te voy a aburrir, no te voy a cansar. Esto es lo que está pasando. Me apena mucho, pero me acaban de jalar las orejas un señor de una casa. Así que, bueno, vamos a tener que... Tac, tac, tac, tac, tac, cortar esto y analizar letrero por letrero. Bueno, ahí nos vemos. Si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para hacerlo? Déjanos tu comentario, por favor, que es muy importante y muy enriquecedor para seguir creciendo esta comunidad. Gracias, chao, chao.